pescadito, un pescadito eh hoy se ve bien enganchado eso bueno otro lindo peje de la zoraida otro lindo peje